Banda, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hacer una dinámica Y no me dejan hablar, está bueno ¡Bienvenidos a todos! Hoy vamos a hacer una dinámica con el chat Que está presente, no sé cuántas personas son Pero se trata de esto, ¿Cuál es tu juego favorito? Según tu avatar de de chat Voy a mostrarle varios avatares al chat Y van a decir cuál es mi juego favorito Dejen de interrumpirme Sí, gracias, gracias por, des gracias por interrumpir diciendo que dejen de interrumpir <risa> Vamos a empezar con lo más sencillo Miren mi avatar, según ustedes ¿Cuál es mi juego favorito? Según mi avatar, no mames, Genshin Impa No, es cierto, güey De todo, güey, estoy viendo que al principio no se ponían de acuerdo Y estaba escuchando Just Dance y todo ese rollo Y luego de repente veo muchos Genshin Impact ¿Eh? ¿En serio Genshin Impact? No mames ¿Por qué? ¿Por qué? dice: <ríe> ¡Eso no es un juego! He visto más Genshin que otra cosa OBR Toolkit ¡Hala! Ese vato se le sabe Supongo que este avatar es de Genshin Según ustedes, si yo tengo este avatar Significa que, me, que mi juego favorito es Genshin Siguiente, siguiente avatar ¿Cuál es mi juego favorito según mi avatar? Que sería este ¿Cuál es mi juego favorito? LOL. <risa> no, Minecraft, Roblox, Free Fire. <risa> Free Fire. Huevos <risa> se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es mi juego favorito? Ay, no cambió de avatar, increíble. <risa> ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar banda? Pues no me muchos WWE, como que este, este este avatar es de pelea, el que tenga este avatar le gusta le gusta no, el y Street Fighter es que veo muchos WWE eh. ustedes eligen, yo no soy, yo pongo el avatar y ustedes, ¿cuál es mi juego favorito? Elden Ring Elden Ring dice Dark Souls Elden Ring diablos, está difícil encontrarlo Madre! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan con armas desconocidas! ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar? ¿Cuál es mi juego favorito? <risa> ¡Ay, Little Pony! ¿Sí? Love? <risa> Animal Crossing <risa> oh, la bestia. Se va mal, eh, se va mal. ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar? <risa> Tiene bigote, wey. Juego favorito, eh. No se vale otras cosas. Tiene que ser un juego favorito. A doble premier No, <risa> no, qué pedo. <risa> Berrechat. En su simulator. En simulator. <risa> Panty party más remaster a huevo. Berrechat, increíble. Uno de esos RPG porno de la tip para la madre. <risa> ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar? Esto es muy fácil, esto es muy fácil Eso soy yo cuando juego Fortnite, güey Siempre me dan en la cabeza, no sé por qué Si no vas a mi boda con ese es que skin, no quiero nada, la verga ¿Cuál es mi juego favorito, banda? Según este avatar Resident Evil Repair A la madre se le mueven un chingo, qué pedo Güey, solo estoy caminando y siento como si... Como si temblor Real boobs, Simulator Resident Evil bah. Les apetece Resident Evil para ese avatar Siguiente banda ¿Cuál es mi juego favorito? Según mi avatar God, a la madre, todos se están poniendo de acuerdo con el COD, güey. Ok, ok, ok, ok. Va bien, va. va. Parece que dijeron COD entonces. Tapaulipas. <ríe> Es mi juego favorito Según Este avatar No se puede repetir Ya eligieron Animal Crossing Sonic, Sonic, Sonic No se puede Contexto no es un juego Contexto no es un juego Contexto es la vida Contexto es algo serio, muchachos No es un juego Ok, van bien, van bien, van bien, van bien Sonic, Sonic, Sonic ¿Cuál es mi juego favorito Según Este avatar mm -hmm. Ah, eligen el rap. Elijan rápido. Doom. What the fuck? Por qué Doom? Por qué Doom? What the fuck? ¿Qué pedo? <risa> ¿Cuál es mi juego favorito? Según Este Avatar. Se tienen que poner de acuerdo. <risa> Veo muchos. Gta 5. Antojar. Sexo de King. Bayoneta. Yo dice. <risa> yo. Bayoneta. He visto varios bayonetas. Gta 5. Yo. Yo. No me. No me digas que se van a no, poner de acuerdo para decir yo. No. Horny. No. Horny. Con ese queda claro que el juego es el Ganso Capa. <risa> ¿Cuál es mi juego favorito o sea, según es este avatar? Ser, ¿Para qué me des con ese palo? ¿NTR? ¡No! No digas... ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar? No será así... Este avatar lo van a reconocer ¿Cuál es mi juego favorito, banda? Según este avatar ¿Cuál es mi juego favorito según este avatar? Lo reconocen, lo reconocen, ¿verdad? Más o menos Furry Love Furriland. Love Furry Necopara Lunaria ¡Eh! <risa> Furry love. ¿Tal Tom dice? <risa> no mames. Lunaria no es un juego. Furry love, tal vez. No sé, no lo he visto. Where's the big head? What do you mean, where's the big head? <risa> Aquí está tu cabezona. <risa> Espero les haya gustado este, esta dinámica este video que hice. Se me acaba de ocurrir ahorita en pleno directo y dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Ya que hay gente. Próximamente lo voy a hacer con mapas, digo, con, con avatares ya premeditados, buscados desde antes para no tener que estar buscando en este momento. No leer. ¡ah! No hay un juego que sea no leer. Si sí, hay un juego que es no leer. Es Genshin. Sin impacto Porque nadie lee la historia nunca ¿Estás seguro que nadie lee la historia nunca? Porque yo Lo intenté Y no pude Ay mira No había visto Que el no mete cabra Tiene la cabeza de la ojona. ¿En serio no te habías fijado? Pues ¿Qué estabas viendo entonces? Si no veías la cara ¿Qué estabas viendo, eh? Cachao Sí, te cachamos, loco Te cachamos, güey Mírame la cabeza Ni muro la de acá No es cierto Es broma, es broma, es broma Va, va, ba, ba, ba, ba ba, ba, ba, ba, ya, llegó